Hola, ¿qué tal? Soy Chaviluque, Luque. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Bueno, estamos a un día, a horas, de, del Junior Eurovision 2022. Por fin ya estamos a nada. Queda, queda poquito a poquito. Mañana a las 4 de la tarde, en la hora de España, se emitirá el Festival de Eurovisión Junior 2022, celebrado en Yerevan, Armenia, donde España está representada por Carlos Iges, con la canción Señorita, al que auguro el mejor de los puestos, ojalá, ojalá. Como os dije, iba a analizar y reaccionar. Reaccionar no, porque ya los he visto. Pero bueno, vamos a volver a verlos y vamos a comentar por qué, por qué los tengo en esta posición, qué, qué me ha parecido todos los ensayos de, de, de cada país, porque quien tenía primero me ha ido bajando a la que tenía última me ha subido un montón. A las que tenía también penúltima y antepenúltima también las tengo arriba. Han sido sorpresas gratas. También me he llevado sorpresas catastróficas. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos, vamos a ver el repaso de, de estos ensayos y vamos a analizar. Bueno, vamos a ir con los ensayos de, del primer día, los ocho primeros países. Vamos a ir con el orden, con el vídeo que yo mismo subí, y comento por qué están en esta posición. Vamos allá. Bueno, Portugal. Ahora os explico por qué la tengo número 8. Como dije, pensaba que iba a ser el Dark Horse uh, esto significa cuando un país no lo ves venir, cuando crees que va a quedar no en una posición mala pero a lo mejor pasar desapercibida en mitad de la tabla no llegar al primer puesto y luego en el escenario es la sorpresa, pues ha sido una sorpresa y no buena para mí mm, veo, a, veo a Nicolás con la voz muy forzada eh, queriéndole dar ese toque rock, esa garra pero se me ha quedado flojo o sea, no sé lo escuché también en la voz de, de Portugal súper bien y no sé qué ha debido pasar no sé si son los nervios también me pasó con otro representante de este mismo año lo, lo comentaré pero veo esa voz que implantada, implantada, no... no me acaba. Todo esto diciendo que no es... que esto es un ensayo, que no es la gala. O sea, tenemos que esperar al sábado. Pero teniendo este material, estos fragmentos de ensayo, lamentablemente tengo que ponerla en el número 8 de, de esta mitad de países. Son 16. En este día cantaron 8. Al día siguiente otros 8. Vamos, primero esto ha sido Portugal y la puse última. Macedonia del Norte. Pues con Macedonia me pasa que me encanta la canción. Me ha ido gustando y ganando cada vez más. Pero esta coreografía, estos vestuarios, no me gustan nada. No quiero ser duro, obviamente esto es un concurso de niños, uh, hay que ser un poco más abierto y cerrar más la boca a veces, entonces esto, no me gusta el vestuario como está planteada la actuación, la canción me parecía una maravilla, ya te digo, cada vez me ha ido gustando más, a pesar de ser uno de los idiomas más diferentes a, al mío, y bueno, pues lamentablemente la tengo que poner penúltima de, de estos ocho y Ucrania Ucrania será quien cierre las canciones la última actuación será de la ucraniana Slata. A pesar de que la veo mucho más segura o, o mejor vocalmente que en la presentación, que en la primera presentación, no en el videoclip. El videoclip ya fue cogiendo fuerza. A pesar de esto, mmm, me flojea su voz. No sé. No la acabo de ver arriba. Aparte, la canción no es de mis favoritas. La letra es buena, pero no, no he encontrado todavía ese sonido que a mí me, me pueda enganchar en la canción. La estribillo sí, pero tengo otras favoritas. Por esta razón está en el número 6 de estos 8. Malta con Gariagat Mbutza. Pues bueno, una canción que me ha gustado desde que la eligieron. La verdad que el sonido es muy bueno. Ella tiene muy buen directo, casi igual que la pista de audio en el vídeo. Y bueno, la tengo en la posición número 5 por preferencias, no por, no por nada malo, porque para mí, de los mejores ensayos. La verdad que muy buena Malta, a pesar de que es una de las canciones que está pasando más desapercibida. Aquí tenemos a la albanesa, Caitlyn. Si habéis visto mis tops, la colocaba última en todos los tops. Pero también, si habéis visto mis análisis y mis reacciones, sabía que esto era por el sonido de, de la presentación. Sabía que una vez en Eurovisión les pasa siempre. Se hacen grandes los albaneses. Tienen una voz en directo buenísima. Y Caitlyn no iba a ser menos. Una voz tremenda. Mm, esa templanza a la hora de cantar. O sea, tiene, tiene alma de, de adulta. Es, mm, me gusta mucho, me gusta mucho. Pues esta ha sido mi sorpresa más grata. Bueno, una de ellas. Y por eso la tengo en cuarta posición. Vale, aquí tengo que confesar que es que me encanta, me encanta, bla, bla, bla, parole, parole. O sea, estoy in love con, con esta canción. Además, me encanta que hayan plasmado la coreografía... Esta del videoclip en, en la actuación, me encanta. Todo así muy retro, la pantalla de atrás me parece brutal. Ella creo que necesitaría estar un poco más segura, la veo con unos movimientos así un poco... A ver, son primeras tomas de contacto, ya he dicho que hay que ser un poco comprensivos, pero me pongo ahí exigente. No, Chanel ha estado muy, muy bien. La verdad es que me encanta la canción, me encanta su voz en directo, y solo le falta esto, estar un poquito más suelta en el escenario, pero brutal. más me gusta mucho el vestuario. Bueno, vamos con Serbia. ¡Brutal! Esta creo que ha sido la sorpresa más grande que me he llevado. Está bailando ballet mientras canta. Tocando la trompa, o sea... Mm, chica, eres eres todoterreno como digo, o sea brutal, brutal Serbia sabía que esto iba a ocurrir, sabía que en directo iba a ganar y bueno, la tenía creo que penúltima, antepenúltima de los 16 a estar segunda entre estos 8 muy buena puesta en escena, ha ganado muchísimo habéis sabido explotar la canción muy muy bien pues esto es Serbia Y Polonia Bueno Polonia Polonia que fue bajando en mi tabla Después de esta versión de, de la canción Porque una orquesta me encantó Me encantó la presentación Cuando presentaron el videoclip La resté un poco en mi, en mi tabla Pero nada, nada O sea ya me lo dijisteis, eh, en directo iba a ganar y por supuesto me encanta la puesta en escena, la voz de Laura, ella está súper segura, o sea, para la corta edad que tiene mmm, se le ve tan profesional, la voz es que mmm, brutal, brutal todo, la coreografía muy bien enfocada, ah, bueno, es que no tengo nada que, que errarle, o sea, muy bien Polonia. Y la tengo la número uno de estos ocho países. Pues estos son los primeros ocho países. Esta es mi clasificación. Como digo, muchas sorpresas buenas, otras malas. Y vamos a ir a analizar los ocho países que restan. Que fueron los que actuaron ayer en el escenario. ¡Francia! Vi, vi a Lisandro con la voz muy, muy, muy forzada. A punto de, de quebrarse. Eh, con esa sensación de, de que va a desafinar. Sí, es la primera toma de contacto. Pero esto es lo que puedo valorar. No me odiéis. O sea, soy un español que tiene a Portugal, a los vecinos del lado, últimos, y a los vecinos del norte de Francia, también últimos. Mm, vale, disculpad, pero es que con estos fragmentos, esta es mi valoración. Creo que Lisandro trae una buenísima canción, que mañana domingo lo va a hacer brutal, seguramente, pero con este fragmento de ensayo, ya os digo, lo veo con la voz forzada, a punto, a punto de, de quebrarse. Y sí, es un ensayo, son primeras tomas, pero... Hay que juzgar y posicionar. A nuestro pesar, porque son niños, pero... Es una competición, es un contest, es un concurso. Así que, bueno, a Francia la coloqué en el número 8. Este segundo día fue, para mí, los mejores. Wow. O sea, me, enca me encanta Kazajstán con las puestas en escena. Eh, David canta mmm, brutal. O sea, en el ensayo lo hizo pff, magnífico. La puesta en escena es muy buena. A coloqué el número 7 porque, bueno, es que estos 8 países son buenísimos. Lo hicieron perfecto todos. Y bueno, hay que ponerlos en una posición. La puse número 7, pero es que la pondría arriba también. O sea, es muy, muy buena. En las puestas en escena, eh, Kazajstán suele, suele ganar muchos puntos. Sabía que esto iba a ocurrir. El videoclip ya me impactó. Pero la puesta en escena es muy buena. O sea, la, la pantalla de atrás... Chapó. Vamos a seguir. Kazajstán número 7. Bueno, Reino Unido. Los anfitriones del, de la próxima edición. Freya cantó en playback por problemas médicos. En el ensayo general de hoy, donde vota el jurado, también no, no va a poder cantar en, en directo. Una pena mañana. Seguro que está pletóica y espléndida para, para actuar. Pero teniendo esto, solo playback, no puedo posicionarla más arriba, a pesar de ser una de mis favoritas. Y la, una de las favoritas para ganar este, este Festival Junior. Así que la tengo colocada en el número 6. Pero bueno. Mm, veréis mañana porque esto es un winner. Países Bajos. Bueno, la tengo la número 5. Y la razón es la posición en la que va a cantar la primera. No debería de restar, pero lamentablemente sí que lo sí que hace esto. La voz de Luna, muy bien, pero le faltaba un poquito de fuerza. Como digo, son primeras tomas de contacto. Esto no es la gala final, no es el festival todavía. Son ensayos donde están... Eh, bueno, teniendo las primeras tomas, eh, sabiendo dónde colocarse, a cómo poner su voz, las bailarinas también tienen que hacer su trabajo, entonces esto están montándolo. Pero a juzgar, pues bueno, la tenía la primera de, de todos, de, de los 16 países, y bueno, me ha restado esto, que la coloquen abriendo el show, muy fuerte que empiece el show esta canción, me hubiera gustado escuchar la de las últimas y seguramente se llevaría al triunfo. ¿Estará arriba? Sí, pero creo que no, que no ha hecho justicia esta posición para Luna. A pesar de eso le deseo todas mis suertes porque la canción para mí, bueno, desde que salió se ha mantenido en el número uno. Pero en este caso la tuve que poner en el número 5. España. Mi país. Bueno, pues la puse la número 4. Por preferencias musicales, ah, tengo otras. A pesar de, bueno, de ser mi país, de ser mi idioma. También hay que ser realista. No, no voy a ser un kamikaze como como muchos, no voy a decir ni la procedencia ni, ni nada más, que, que, bueno, pueden enviar la peor canción del mundo, que ellos van con esa peor canción del mundo a muerte. Esta no es la peor canción, a mí me gusta mucho, es más, la escucho casi a diario en mi, en mi Spotify. Pero, bueno, lo veo que hay partes de... de... ...partes de la, de la canción que se queda ahí, que no que no acaba de llegar. El baila... Ahí la señorita era, o sea, ¿por qué no lo dices? O el baila, la, la, la... Solo dice baila. Esto resta, y no solo lo he notado yo. Lo han notado gente de, de fuera de, del país... ...que quizás no entienden el idioma, pero lo han notado en la canción. Y bueno, la coloqué en número 4 también por por esto, a pesar de que, bueno, llevamos una puesta en escena brutal, los bailarines son sensacionales, me encantan. Carlos, si lo habéis escuchado en directo, aquí lo podéis ver, tiene una voz brutal. Obviamente lo que estoy diciendo eh, son ensayos y vamos a ver de cara mañana, pero esto tiene muy buena pinta. Mm, le deseo todas mis suertes, por favor, votar a España desde cualquier punto del mundo, podéis votar por España, incluso desde España A diferencia del de adultos, en Eurovision Junior se puede votar desde, desde tu propio país Y aquí tengo a mi perra muy, muy atenta a lo que digo <ríe> Hola. Bueno, lo dicho Carlos, todas las suertes, vas, vas a arrasar, lo tengo, lo tengo claro pero para mí, en el ensayo, te voy a dejar en el número 4, vamos a ver los tres primeros otros países. Bueno, Irlanda. Ay, Dios mío. Amo esta canción tantísimo. La puse número 3, pero ahora al final de, del vídeo mmm, veréis lo que voy a hacer. Bueno, Irlanda. Mmm, quiero que ganes. O sea, quiero que ganes. Eh, te coloqué número 3 porque, bueno, por estilo a lo mejor... Mmm, o bueno, por las vocales me sorprendió más los siguientes países que vais a ver. ...pero tengo algo claro... ...esta puesta en escena, esta voz... ...ella... ...la presencia de, de, de Sophie Lennon... Mm, ...por favor, haced la ganadora... ...o sea, me encanta... ...es brutal... ...ya te digo, la puesta en escena es preciosa... ...el vestido es muy bonito... ...a pesar de que me gusta un poco más... ...el verde que utilizó en el videoclip... ...con su pelo pelirrojo... Estaba preciosa, preciosa, preciosa. Aquí también lo está, pero lo veo mucho más voluminoso, más, más cargado. Pero igualmente queda precioso, precioso, precioso. Ella lo es también, su voz también y la canción. Brutal. La coloqué en número 3, pero sinceramente creo que sería la justa ganadora para mí. Irlanda se lo merece este año. Bueno, vamos a ver con los países que puse los dos primeros, pero ya digo, mmm... después recapitulando, no. Irlanda ganadora, estoy con Irlanda. O sea, qué vocales. Piel de gallina. Me encanta. Bueno, Georgia. Georgia. La puse número 2. Bueno, la puse número 2 porque me impacta, me impacta su voz en directo. Es brutal también, Mariam. El vestuario. La gente lo ha criticado. Oye, a mí me gusta. Eh, me parece muy bonito. A mí. Veo que no a todo el mundo, porque comentándolo con compañeros de... de bueno, del programa de radio, o con amigos de Eurofans... Me han dicho que, que esto, que la tenía como muy, muy arriba, y con el ensayo ha ido bajando. A mí no, a mí al revés. ¿Iré yo al revés de todo el mundo? Puede ser, puede ser, me, me suele pasar. Pero bueno, la coloqué en el número 2 por esto, me, vocalmente me sorprendió, la puesta en escena me gusta y la puse número 2. Ahora con el primer puesto este que le he dado a Irlanda, pues se quedaría la número 3, pero muy bien Georgia, para mí, para mí. ¡Brutal! ¡Brutal Armenia! ¡Cuidadito, cuidadito! O sea... Puede ser que haya un doblete este año Puede ser Puede ser que vuelva a ganar Armenia Porque... ¡Qué brutalidad! ¡Cómo canta Nare! O sea... Mmm, es que mejor que en el vídeo O sea... Es muy, muy buena esta chica Sí que es verdad que la coreografía La veo muy básica con movimientos disco, los típicos. Eh, la vuelta, el dedito... Mm, sí, pero la coreografía ahí me resta un poco. Pero ella, vocalmente... Uh, what? O sea... ¿Qué? <ríe> es alucinante, alucinante. La puse número uno y... Y bueno, es que no tengo mucha más explicación. O sea... Escuchadla y entenderéis por qué. Es que muchísimo mejor que en esto, que, que en la versión estudio. Pero ¿dónde va a parar? ¡Qué bozarrón! Bueno, pues estos han sido los países, mi análisis. Pero ahora voy a hacer un top 16 rápidamente como quedaría mi tabla porque como los he dividido en dos vídeos, ahora lo quiero juntar todo y os voy a decir en qué posición va a quedar esto. Bueno, pues vamos allá con mi tabla, con cómo quiero que quede yo el festival. En el puesto 16, para mí serían uno de nuestros vecinos, Portugal. En el número 15, Macedonia del Norte. En el puesto 14, para mí serían los ganadores de, de la versión de adultos, Ucrania. En el número 13, nuestros otros vecinos y hermanos, Francia. Número 12 para la Maltesa. En el número 11 colocaría a Albania, que ha subido muchas posiciones. En el número 10 vamos al top 10. Kazajstán. Brutal. Serbia, que también ha subido muchísimos puestos. Polonia, que se mantiene ahí. ahí. En la número 7, pues... Los anfitriones de, de, de la edición pasada. Italia con Chanel, Dilecta y bla bla bla. En el número 6. Georgia. Georgia. Um, número 5. Top 5. En esta quinta posición yo colocaría a Países Bajos. En la número 4. A los anfitriones de, de la edición que viene. Reino Unido con Freya. A la espera de, de ver su directo mañana. Que yo creo que puede subir algún, algún puesto. Y vamos al top 3. La medalla de bronce. Bueno, he dicho que, que no iba a ser muy kamikaze. Pues ahora lo soy. En el número 3, España. La canción me parece muy buena. Competente. Y, y la veo arriba. Mínimo top 5. O oh, eso espero. Más os vale. Votad por España. En el número 2. Número 2, número 2, número 2. Serían los anfitriones Armenia. Que bueno, los podría haber ganando perfectamente porque es brutal. Pero coloco a Armenia en la segunda posición. Y vamos con mi ganadora. Con quien quiero que gane. Y es Sophie Lennon de Irlanda. Con la canción Solas. Esta es mi número uno. Irlanda es número uno para mí. Es brutal y espero que gane. Se lo merece. O sea... Dadle, dadle esta oportunidad a Irlanda. La hemos castigado ya suficiente en el, en el senior llevando buenas canciones. En el junior llevan una canción buenísima. Así que auguro este triunfo para Irlanda. Espero que sí. Bueno, pues este ha sido mi, mi análisis, mi vídeo... Espero que os haya gustado. Nos veremos mañana viendo el Festival de Eurovisión Junior 2022 en Armenia, Yerevan. Mucha suerte a todos los participantes. A Carlos y Gers, vamos a por todas. Vamos allá con señorita. Votar a España, no os olvidéis. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis de suscribiros y nos vemos. ¡Chao!